¡Hola gente de YouTube! ¡Uy! No sé si está clavado. Sí, sí. Está clavado. Yo como Ahí está bien. Vale. Ah. Vale, no, eh, ¿cómo está ahí? Hola. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! No. Uh -huh. ¡Oh! ¡Oh! No. No pone puse Así. Hmm. A eso, esto. esto y esto Esta. Está acá y está acá, sí, no, no sé, y esto dale en la puerta. <ríe> A ver si. Vale. ¡Oh, se me está lento, viste! Sí! Ahora oh, sí o no, no, no se ve. No se ve, tío. Ahora oh, sí. Dale. Vale, vale, vale. Va, va, no. Vamos, vamos. ¡Ah, tío! Oh, ¡Ah, yeah. ya! ¿Vale? ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, Hmm. Vale. Y esto, te mate. Ups. Sí, a ver. Mira la vea. Vale. Vale, esto... esto. Vale. Bueno, no la verdad es que se ve. Bueno, gente. Me espero. Los suores. Al que sigue video. Chao.